Hola. He conectado como el audio, ¿vale? Porque hoy se me ha metido en la cabeza que... Eh, que quiero grabar aquí en la terraza porque hay pues como buena luz good feelings, you know. Así que sí, vamos a grabar aquí hoy. Espero que el audio se escuche bien así porque hay muchos pajaritos cantando por ahí. Algún que otro vecino hablando, entonces pues no quiero que se escuche tanto ruido de fondo. Let's go. ¿En qué consiste el vídeo de hoy? ¿Vale? Eh, ¿No sabéis la ilusión que me hace? Grabarlo por fin. Porque eh, nunca... Había organizado mi, todo mi espacio digital, rollo en serio, lo había hecho como poquito, no. Había hecho pequeñas cosas, pero nunca lo había organizado del todo. Cuando terminé el primer cuatri decidí que ya era hora de hacerlo. Al final, tanto por la universidad como por... Youtube y redes sociales pues me paso bastantes horas delante de pantallas Necesito que mi espacio digital esté a mi gusto y sobre todo que esté limpio eh, con las cosas necesarias Y que de alguna manera me transmita paz o que no me agobie de más No sé si os pasa pero estar delante de las pantallas a mí me satura mucho Y si no tengo mmm, todo mi espacio digital como bien organizado todavía como que me satura más Así que nada, eh, tengo aquí un guión hecho con los pasos que he seguido cada día y, y nada, os voy a explicar, vale, os voy a ir dejando aquí una lista con los pasos que yo he seguido por si os sirve de ayuda, que yo creo que sí, y también eh, para mí, yo del futuro, porque seguro que eh, la Goretti dentro de unos meses o incluso de unas semanas eh, desordena ese espacio digital para reorganizarlo en un futuro, así que sí, vamos a ello. Vale, yo decidí organizar por primera vez mi espacio digital en cuatro días. Lo primero, porque no he tenido vacaciones ni nada, en plan, hemos empezado el 4 y directamente, entonces tenía clases y tal, entonces una tarde no, no me iba a dar tiempo. Y lo segundo, porque al fin de semana pues también quería salir de casa, quedar con gente y tal. Así que para no saturarme mucho y para ser productiva a la vez, que tampoco me llevará 300 semanas hacerlo, pues decidí limitarme el tiempo a 4 días y la verdad es que disfruté un montón del proceso. O sea, sí, sí, eh, muy contenta, la verdad, de haberlo hecho por fin. Estoy muy orgullosa. El día 1 lo he titulado vaciar eh, el almacenamiento del móvil. No sé si seréis como yo, pero eh, yo soy una persona que siempre tiene... Eh, al límite el almacenamiento. En plan, está ocupado casi al 100% siempre, ¿vale? Bueno, yo tengo 256 gigas, ¿vale? Pues tenía en uso... 253 con, con pico eh, Muy heavy, la verdad, muy al límite Luego al final el móvil te va más lento Se te bloquea, de repente se te apaga Pues es que chica normal Es que lo tienes a tope, ¿sabes? No, no puede más el pobre Decidí quitarme esta parte el primer día Porque sinceramente es lo que más pereza da O por lo menos a mí Y dije, es que si no lo hago hoy no lo voy a hacer ningún día Para ganar espacio en el móvil Seguí cuatro pasos El primero consiste en borrar todas aquellas aplicaciones que no utilices y que tengas ahí demás en el móvil porque todos sabemos que eh, todos tenemos aplicaciones de esas así que decidí borrarlas porque jo, la tienes ahí mmm, por, por si acaso, la típica aplicación de por si acaso y eso por si acaso llega una vez al año y no me merece la pena tenerla así que nada me he desinstalado todas aquellas que pues que me he ido descargando a lo largo de mi vida y que no he llegado a utilizar nunca merece muchísimo más la pena descargártela cuando la vas a utilizar, con eso gané un poco de espacio pero es verdad que este es un paso que hago bastante a menudo eh, más que todo por supervivencia <risa> sí, tampoco gané mucho espacio, la verdad, pero seguro que que alguna de vosotras sí que gana con eso. Segundo paso, eh, es el que más perezada, lo siento, es limpiar la galería. Me encanta la fotografía, rollo, me encanta sacar fotos a las cosas. El cielo hoy está precioso, pues le saco una foto. Bueno, no, una no, le saco cinco. Entonces me quedo con las cinco, no las borro, la digo, vaya, la borraré. Ese momento nunca llega y mmm, ahora me he encontrado con 33 mil y pico fotos en mi móvil y mmm, es que. Es que eran casi todas iguales Lo típico que te, te sacas fotos con amigas Te sacas 50 uf, Tengo que aprender a sacar una o dos fotos Y a quedarme con una o dos fotos Pero se me hace muy difícil, poco a poco, ¿vale? propósito Uno de los propósitos para 2023, chicas mm, Evidentemente Yo no puedo limpiar mi galería eh, En un solo día porque eh, Yo creo que no me daría ni con las 24 horas Que tiene un día Es que mm, revisar 33.000 mil y pico fotos en un día uf, eh, Es muchísimo trabajo Y a mí es que de estar tanto tiempo delante de la pantalla me cansa muchísimo la vista, me satura muchísimo, eh, no sé, no me, no me gusta, así que he decidido ir haciéndolo poco a poco, ¿vale? La mayoría sí que lo hice como el primer día, pero ya cuando me cansé lo dejé y dije, vale, pues a lo largo de esta semana y de la siguiente poco a poco utilizo los ratos en los que estoy en el transporte público para... Mm, Ir eliminando fotos sinceramente sigo en ello pero bueno ya he, he ganado bastante espacio o sea estoy muy contenta qué sistema he seguido para hacer esto es un sistema que eh, no me gusta cómo deja el móvil pero es que es muy útil o sea es que es muy útil lo que he hecho ha sido dar me gusta dar corazoncito a aquellas fotos con las que me quería quedar esto se lo había visto a otros youtubers antes y nunca me había terminado de gustar, la verdad, bueno, no lo utilizaban con el mismo fin que yo, ¿vale? Pero es que estuve pensando y dije, realmente para mirar 33.000 y pico fotos me es muy útil, eh, pues eso, estoy en el transporte público, esa media hora que estoy en el transporte, estoy con el móvil, y cinco minutos antes de llegar al sitio ya como que... Mm, empiezo a seleccionar todas aquellas que no tienen corazón y las elimino y solo me quedo con las que tienen corazón. ¿Por qué os digo que no me gusta? Porque a mí mm, me gusta mucho tener como fotos en favoritos rollo de de estas eh, cinco fotos mis favoritas y esta pum le doy a corazoncito al corazoncito y esto como que no me permite hacerlo pero me ha venido genial para deshacerme de todas aquellas fotos que eh, no necesitaba. También otra cosa que he hecho yo hay vídeos que grabo con el móvil por ejemplo en Grecia grabé vlogs que al final me ocupaban muchísimo espacio en el móvil y eh, es que los tenía en el iPhone porque todavía pues no los he editado, lo haré dentro de, de unas semanas sí, sí. y decidí pasar todos los vídeos al disco duro y ahí así ya los tengo ahí guardados y cuando los necesité para editarlos, pues me los descargo del disco duro y ya está. Pero no los tengo en el móvil ocupando eh, 50 gigas. Incluso ya no solo para blogs o para cosas así de YouTube, ¿vale? Es que también sirve para el resto de vídeos. En plan, tengo vídeos de fiesta con mis amigas y no los quiero perder, pero ya sé que no los voy a utilizar en este móvil. Pues los paso al disco duro y los tengo ahí para toda la vida, pero no me están ocupando espacio. Entonces me parece mmm, una técnica bastante eficaz. La verdad, mi tercer paso ha sido revisar todas aquellas notas de escribir que tengo en el móvil, en plan en la aplicación de notas, pues esa. Porque yo he apunto mil cosas en notas, en plan en clase me dicen algo, pum, lo apunto y después tengo todo hecho un desastre. Eh, en su día hice carpetas, así que básicamente he eh, vuelto a clasificar como todas las notas que tenía, las he clasificado en cada carpeta, he hecho alguna nueva, he borrado alguna otra y también he ido pues eliminando aquellas notas que ya no me hacían falta. Y esto es algo que quiero ir haciendo más a menudo porque mmm, sí, es que igual una vez al mes o un, incluso una vez a la semana lo debería hacer. Porque abundo muchas cosas en notas, es que es algo como muy rápido para que no se olviden las cosas, ¿sabes? Mm, buen método. Y el cuarto y último paso que he seguido en este primer día ha sido... Eh, revisar las notas de voz. Yo, sorprendentemente, tengo muchas notas de voz. No sé por qué, porque realmente luego no las utilizo, pero yo grabo un montón de notas de voz, ¿vale? En plan, si me ocurre, yo que sé, una idea para un vídeo, pum, nota de voz, voy por la calle ahí mmm, hablando conmigo misma y contando el amillo de la semana que viene eh, el vídeo que se me había ocurrido, ¿sabes? Y después nunca lo escucho y se me olvida. Sí. También el 4 pasado eh, utilicé las notas de voz para, rollo, contar un tema y para luego escucharlo. Entonces tenía algunos ahí grabados, pero los dejé de hacer porque los grababa, pero no los escuchaba. Y ya hemos ganado el espacio en el móvil, así que podemos pasar al día 2, que os prometo que a partir de ahora ya he estado mucho más entretenido. En este día 2 me he centrado en reorganizar todo mi móvil Y estoy sí que lo he hecho de vez en cuando Entonces no tenía tanto trabajo por delante como el primer día O como los siguientes dos días Los pasos que sigo para reorganizar mi móvil Es pues, que esto es algo que me encanta y siempre sigo los mismos pasos Me gusta muchísimo que mi móvil esté como acorde a... A mis va valores, o bueno, más, más que valores, eh, como a mis gustos, ¿no? En plan, si me gustan los colores chill y lo que me mm, da tranquilidad o calma son los colores chill, pues mm, dejar mi móvil con tonos chill, ya me entendéis. Chill, chill, chill. Vale. <risa> Primer eh, paso, cambiar fondos de pantalla. A mí esto es eh, una cosa que me encanta porque soy una loca de los fondos de pantalla. Me voy a poner aquí porque creo que grabé captura de pantalla en plan grabación de pantalla y empecé con la cámara así que os dejo por aquí y, y sí, vamos, estuve un montón de tiempo para elegir fondo de pantalla estuve buscando fotos en Pinterest por si me gustaban más pero realmente me acabé dando cuenta de que mmm, lo que más me gusta como del móvil de cada persona es que esté personalizado así que decidí poner pues una foto de mi galería con colores así más neutros o no sé que me transmitan algo eh, al final decidí poner una foto de mí en mi lugar favorito que es Jave, mi lugar de vacaciones desde, desde que tengo uso de razón y es que es mi momento favorito del año así que ver eso cada día la verdad que me motiva un montón y me da fuerzas para, para lo que se viene en esas 24 horas. Vale, segundo paso, organizar las pantallas del móvil. Hay varias opciones, aunque yo siempre he seguido, bueno, una vez seguí la otra pero no me gustó, así que todas las veces que reorganizo el móvil, excepto una, lo he hecho de esta manera, ¿vale? Hay dos opciones, una, tener una sola pantalla con diferentes carpetas y en cada carpeta pues eh, una sección y otra opción es tener una pantalla por carpeta. Yo lo tengo de esta manera, tengo varias pantallas y en cada pantalla tengo lo que se correspondería con una carpeta, pero sin tenerlo en carpeta, ¿vale? Para reorganizar el móvil yo me centro en diferentes puntos, así que eso os voy a contar, ¿vale? Me gustan muchísimo los widgets. Tenía algunos que ya no me apetecía mantener en mi móvil, no me apetecía seguir viéndolos todos los días, así que los quité y también eh, añadí algunos nuevos. Tengo widgets que directamente puedes añadir desde el móvil, como el tiempo el calendario y tal y después otros que he añadido yo con la aplicación de smith que esto es lo que expliqué en su día y pues ahí añado fotos tanto de Pinterest como de mi galería y, y los pongo porque me gusta mucho estéticamente como quedan lo que he hecho este día también ha sido eh, eliminar aplicaciones pero sin borrarlas, en plan como quitarlas de las pantallas que yo no las pueda ver pero que sigan instaladas porque estéticamente no me gusta como quedan o simplemente porque son aplicaciones en las que no me gusta demasiado entrar y al final no tenerlos ahí a la vista como que me ayuda bastante a no entrar en ellas. Ejemplos, eh, TikTok e Instagram. TikTok eh, la tengo desde hace meses fuera de la pantalla porque es que es una aplicación que no me engancha para nada porque no tiene mi algoritmo pillador y el contenido que me enseña no me gusta. Entonces al final pues no me quedo a ver el resto de TikToks y realmente es algo que agradezco porque así pues no, no estoy enganchada a TikTok. Y después esta vez también he decidido quitarme Instagram de, de las pantallas. Porque um, es una aplicación en la que entro como sin querer, o sea literal, en un móvil no tengo nada más que hacer o que mirar o me aburro o estoy sola en la calle y digo ¿qué hago? Entro en Instagram y paso historias y no me gusta esta sensación. Así que para ser más consciente del, del uso que le doy, pues la quito de la pantalla y así ya tengo que como que buscar la aplicación y hay veces que te da más pereza o mientras estás buscando como que te da tiempo a pensar ¿realmente quiero entrar? No, pues te sales, sí, pues te quedas. A mí me está ayudando mucho, la verdad. Otra cosa que me gusta mucho hacer es eh, quitar las notificaciones de algunas aplicaciones. Desde ajustes, eh, las de las redes sociales las tengo todas quitadas, menos las de YouTube, Rio eh, YouTube. Estudio porque me gusta mucho ver eh, vuestros comentarios. Así que cada vez que me comentéis algo así que me llega una notificación. Pero tanto de Instagram como de TikTok, eh, de Pinterest, no sé. Todas las aplicaciones en plan de redes sociales las tengo quitadas. Porque uf, me agobia mucho. Las de WhatsApp sí que las tengo puestas. Y también quito los globitos porque uf, tener ahí un numerito arriba eh, no, no me gusta nada. La sensación de hecho en ajustes tengo ahí un globito siempre y no sé cómo quitarlo. Bueno, sí, vale, instalándome lo que me lo que me pide que instale Pero como no lo hago, pues ahí sigo teniéndolo Y por último ya lo que hago es organizar pantallas Así que os voy a explicar cómo las tengo yo Siempre lo he tenido así Pero bueno, esta vez creo que lo he dejado más bonito O, o visualmente como más atractivo y, y más útil realmente Sí, estoy muy contenta con cómo ha quedado esta vez A mi primera pantalla yo le llamo pantalla mix O pantalla general Básicamente eh, tengo como... Lo útil, lo que realmente se necesita tener en móvil, que estéticamente queda sin más, pero es que lo usas día sí día también, así que hay que tenerlo ahí. Lo primero que tengo abajo, las aplicaciones que más utilizo, que básicamente son Spotify, eh, Llamadas y Whatsapp. Mm, sí, porque llamo mucho a mi madre, eh, pongo mucha música y pues para contestar a mis amigas, amigos, eh, familiares por Whatsapp, pues al final eh, se me hace muy fácil entrar desde ahí. Y me da como menos pereza hacerlo. Que hay veces que utilizar WhatsApp da mucha pereza. Más que utilizar redes sociales. Paradójicamente, sí. Vale, después eh, tengo dos widgets. Que estos eh, son los que te puedes poner directamente desde el móvil. Por lo menos en el iPhone. Y eh, tengo el widget del calendario y el del tiempo. Porque si me despierto, miro el tiempo. Mientras me estoy duchando, pues puedo pensar mmm, qué me voy a poner. Y... Y es que no tienes ni que entrar en aplicaciones que es una maravilla. O sea, tener el widget del tiempo ahí, eh, la mejor decisión que tomé en su día y no la he modificado porque es que es lo mejor. Y también el del calendario me sirve mucho pues para saber más o menos eh, pues en qué día estamos, en qué semana del mes estamos, eh, cuánto queda de mes, cuánto llevamos, para centrarme un poco en la vida básicamente. Y después de aplicaciones tengo el reloj la alarma, vaya, porque me la pongo todos los días. Después la cámara, ya os he dicho que soy una fanática de sacar fotos. Eh, ajustes, porque siempre hay algo que enviar en ajustes y Google Maps porque lo utilizo muchísimo, la verdad. Eh, Decidme por favor que Google maps es mil veces mejor que maps a mí me encanta apple y en general me gusta mucho más todo lo de apple excepto google que me gusta evidentemente mucho más que safari y google maps que me gusta muchísimo más que maps es que me parece muchísimo más útil y mucho más fácil de usar es que no sé Apple tienes que mejorar ahí la verdad a mi segunda pantalla yo le llamo inspo y básicamente tengo ahí todas aquellas aplicaciones que eh, me transmiten algo y me inspiran de alguna manera si me apetece pues eso eh, inspirarme mmm, acudo a esta pantalla y tengo las explicaciones que más me gustan que son Goodreads y Pinterest eh, Pinterest es que es una fuente de inspiración total y a mí Goodreads eh, me animo muchísimo a a leer, como que me da mil ganas de leer Y es que siempre tengo ganas de leer, pero todavía más Encima es súper útil porque Puedes apuntar por qué página más Yo literal lo utilizo como mar marca páginas en muchos libros Es una maravilla Y ver... Eh... Lo que leen tus amigos de Goodreads es que es genial. Podéis eh, ser mis amigos en Goodreads, yo os acepto. Y así podemos eh, vernos, ¿vale? En plan, podemos como leernos, podemos ver lo que estamos leyendo <risa> todos. ¿Qué más tengo? Eh, la aplicación de fotos. También es algo que me inspira mucho, como ver mi galería a mí, me gusta mucho. También tengo la aplicación de notas, eh, porque muchas veces lo que sigo, si estoy inspirado se si me ocurre alguna idea... Que no sea tan larga como para tomar una nota de voz, pues la apunto en las notas de escribir. Después tengo un widget de Pinterest. Yo tengo la opción de que cada hora cambia la foto. Tengo seleccionada mi carpeta de arte. Pinturas, dibujos, pinceles y me gusta muchísimo. Porque siempre tiene todo mucho color y a mí las colorines y las pinturas me encantan. Y por último tengo la aplicación de eh, Habit que me la descargué hace nada justo cuando re re reorganicé el móvil. Y me parece lo más, porque eh, así sé qué hábitos hago cada día y cuáles no. Es que es lo más sencillo del mundo, es que es súper visual. Sé a lo largo de la semana cuántas veces eh, he hecho yoga o he hecho deporte en plan anaeróbico. Te puedes marcar los objetivos que tú quieras. Eh, creo que hay un máximo de seis y si quieres poner más ya tienes que pagar. Yo los que he escrito son pues eh, algunos de mis propósitos para este año 2023 hacer journaling, leer, yoga, hacer ejercicio en plan deporte pues tanto anaeróbico como aeróbico, solo tengo puesto anaeróbico pero bueno yo me entiendo con eso y también eh, comer vegetariano, bueno realmente eh, no quiero hablar de este tema ahora no tengo como objetivo este año ser vegetariana creo que no os lo he contado nunca pero durante año y medio lo fui bueno, no vegetariana del todo, porque comía pescado, ¿no? nunca he dejado de comer pescado. Pero sí que había, o sea, sí que igual me pasaba un mes sin comer pescado. Fui vegetariana viviendo fuera, ¿vale? Eh, entonces, pues esto se me hacía mucho más fácil. No tengo batería. No me fastidies. Desde que hoy fui vegetariana he reducido muchísimo mi consumo de carne, pero quería como mmm, tenerlo más visual, como realmente ver cuando, cuando no como carne y así... Eh, contarlo. Quiero ser como más consciente de mi consumo y ver si realmente eh, desde que dejé de ser vegetariana si conseguí reducir mi consumo de carne a veces o no. Y no sé si tengo algún hábito más puesto, pero eh, me flipa esta aplicación de verdad, eh, de mis aplicaciones favoritas ahora mismo. Tercera pantalla universidad. Eh, tengo aquí todo lo relacionado con la uni. Gaur es una aplicación eh, de nuestra uni que nos sirve pues para ver todas nuestras notas, eh, todas nuestras asignaturas y mil cosas más pero yo lo utilizo para esas dos. Eh, después tengo la de Docs, porque a veces pues, tengo que editar alguna cosilla, en plan el, el calendario de organización de la Comi o algún, alguna comisión y se me hace muy fácil entrar desde ahí. Después evidentemente Drive y Expenses en sí no iba a ir aquí, pero eh, visualmente quedaba bien y tampoco me parecía mal que fuera allí. Es una aplicación... Eh, que sirve para ver lo que gastas, como tú puedes apuntar tanto tus ingresos como tus gastos. Uno de mis propósitos de 2023 es ser como más consciente con esto y creo que es una manera muy fácil de, de conseguirlo. Y la cuarta y última pantalla es la de trabajo, YouTube, redes sociales. Y ahí tengo pues todo lo que utilizo eh, para manejar todo esto. Básicamente es YouTube Studio pues para contestar los comentarios desde ahí, para ver cómo hago un vídeo y tal. Eh, después YouTube para tanto consumir como crear Gmail pues para contestar a todos los correos InShot para editar los Stories Cuando subo un vídeo a Stories lo suelo editar con InShot Porque los cortes hacen muy fácil y no pierde calidad Que antes hacía con iMovie pero es que me di cuenta de que perdía mucha calidad y con esta aplicación no Y por último Notas porque creo que es un widget de esta pantalla si no recuerdo mal y sí, porque siempre hay cositas que apuntar también De colaboraciones o textos, yo qué sé, cositas En el día 3 me centré en ordenar el ordenador, el Mac La cámara y... El hacer el moodboard, que ha sido de mis partes favoritas de estos cuatro días. Vale, Mac, ¿qué hemos dicho que hacemos lo primero en el móvil? Cambiar los fondos de pantalla, ¿verdad? Pues en el Mac no iba a ser menos. Cambié los fondos de pantalla y para eso decidí hacer un moodboard, eh, mi moodboard de 2023. Tenía mil ganas de hacerlo y ahora mismo es mi cosa favorita. O sea, me encanta ver esa pantalla. Eh, ¿Cómo se hace un moodboard? Bueno, yo me he inventado los pasos. La verdad es que me gustó bastante el sistema que seguí porque me permitió... Eh, que no se me olvidara plasmar ningún objetivo. Entonces lo primero que hice fue ir a notas, como no, y escribir todos aquellos objetivos que quería plasmar en el mood board. Entonces hice una lista enorme y eh, paso dos, ir a Pinterest. Fui a Pinterest y me, me basé en el orden que tenía escrito en notas. Por ejemplo, si mi primer objetivo es leer, pues buscaba libros, eh, tanto en mis guardados como en Pinterest en general. Me descargué la imagen que más me gustaba, la guardé y ya la tenía en una carpeta ahí puesta bien. No me perdí ningún objetivo y cada vez que me descargaba una imagen tachaba su objetivo correspondiente y así pude ver que eh, tenía todas las fotos y que estaba lista para empezar a montar el moodboard que es el paso 3 y yo lo he hecho con Canva. Me parece una aplicación súper fácil de utilizar, muy intuitiva, así que si queréis hacer un moodboard está muy bien. Lo personalizas a tu gusto. Yo puse una, un fondo blanco y empecé a montar las imágenes por encima. Tened en cuenta que tenéis que buscar una imagen que tenga las medidas de vuestro escritorio para que no se os descuadre y ya está. Y el cuarto y último paso fue ponerlo en el escritorio de fondo. 2. Escritorio. Ya nos centramos en el Mac en sí y en el fondo, ¿vale? O sea, en el escritorio. Yo lo tenía hecho un desastre. Tremendo desastre y tremendo agobio de escritorio. O sea, tenía mil carpetas y mil documentos por ahí sueltos porque a lo largo del 4 pues ese, igual me descargaba algo y lo ponía ahí y uf, no me gustaba nada la sensación. Así que decidí quitar literal eh, todas las carpetas. Bueno, realmente lo primero que hice fue eh, reorganizar la barra de abajo, que no sé cómo se llama, pero bueno... Eh, borré las aplicaciones que no quería tener ahí a la vista y añadí las que sí y lo organizé un poco y lo puse mono y mmm, útil, básicamente. Y lo que hice después fue eliminar todas las pantallas y documentos del escritorio como hace solo una carpeta. Y dentro de esa carpeta eh, hay varias carpetas también. Entonces tengo una para la unidad otra para redes eh, y no sé si hay alguno más. Y con eso ya pues me las apañé mucho mejor, lo tengo todo mucho mejor organizado y, como que realmente puedo ver el fondo de pantalla que es eh, el Moodboard, que evidentemente quiere ver los días y día también. Y la verdad es que me gusta mucho esta sensación de tranquilidad que me da el ver solo una carpeta y tenerlo todo ahí bien organizadito. Y eh, tercero y último, almacenamiento. Borré algunos documentos o vídeos que ya no necesitaba y también algunos vídeos, fotos, canciones que. Iba a utilizar, pero no en ese momento los pasé al disco duro. El disco duro es una maravilla, de verdad. Fue un regalo de Navidad y el mejor regalo que me han hecho en toda mi vida. O sea, no sé si el más bonito, pero el más útil, desde luego. Es algo que te apetece comprarte, pero es que es una maravilla. Y por último, la cámara. Este día eh, decidí pasar todos aquellos vídeos que tenía en la cámara grabados para youtube a discutirlo también y los guardé en diferentes carpetas y así ya pues digo va este esta semana voy a subir el vídeo de organizar tu espacio digital conmigo pues ya voy a esa carpeta y saco todos esos archivos que grabé en su día y así puedo eh, unirlo con este de ahora no con este vídeo de ahora hablando cuarto y último día ipad es que me me hizo gracia porque me hablasteis preguntándome que a ver cómo tenía organizado el iPad, que a ver si os lo podía enseñar tal y yo en plan, <risa> es que mejor que no lo veáis porque es que grabé, ¿vale? Grabé cómo estaba el iPad. Al principio es que era un desastre, eh, literal no toqué nada, no borré ni una sola aplicación de lo que mm, vino. Yo me compré el iPad y yo dejé el iPad tal y como estaba, no cambié ni los fondos de pantalla, ni quité aplicaciones, ni nada, de, de, nada, de, nada. Vale, pasos que he seguido para mm, reorganizar el iPad. Uno, cambiar fondo de pantalla. Vale. Me confundí, lo hice el segundo Pero vamos a dejarlo el primero porque en el móvil y en todos los sitios siempre lo hago el primero Así que, primer paso, cambiar fondos de pantalla Yo estuve mirando fotos de Pinterest eh, Me gustan como fotos así, mmm, que no tengan mucha cosa Que sean bastante tranquilitas Pero no me convencía del todo Como que había dos que me gustaban, una por el mensaje y otra por el fondo Así que decidí descargarme eh, la imagen que me gustaba por el fondo Y escribir eh, yo... Mmm, el mensaje de la otra imagen que me había gustado, que es el de Make Yourself Proud y es algo que me viene muy bien porque al final para lo que más utiliza el iPad es para la universidad y hay veces que estás un poco menos motivada y leer un mensajito así, pues viene bien, sí, lo pues sé. Sí. <risa> Segundo paso, como en el móvil, eliminar todas aquellas apps que realmente no utilizo y eh, quitar de la pantalla, pero mantener... Eh, Dentro del iPad las aplicaciones que uso Pero no quiero ver pues por, ya sea porque las utilizo menos O porque estéticamente una vez más quedan mal Y por último, eh, organizar pantallas Abajo tengo el calendario, Spotify y eh, safari Porque son las tres apps que utilizo prácticamente todos los días Y después, primera pantalla una vez más, mix o general Que tengo aquí eh, unas fotos muy monas de Pinterest Que me parece que... Eh, quedan muy bien <risa> Y también tres widgets, uno para el calendario, otro para notas y otro para el tiempo Que al final el iPad al tener más pulgadas que el iPhone Bueno, digo iPad y iPhone, pero evidentemente me refiero a una tablet y a un móvil, ¿vale? Lo siento, ha pasado, me he quedado sin batería Pero bueno, eh, literal, quedan como tres minutos vídeo Así que eh, vamos a terminar la hora, ¿vale? Sí, bueno, eso, primera pantalla Aplicaciones, reloj, ajustes, recordatorios y App Store Vale, segunda pantalla, Uni, una vez más. Eh, tengo tres widgets monos y que realmente me motivan mmm, como a estudiar, <risa> pues es la intención, vamos. Y después las aplicaciones que utilizo mmm, para la Uni, notes Drive, Clinical key que es una aplicación eh, no creo que la puedan utilizar todos los estudiantes, porque a nosotros como que la universidad nos proporciona una clave, pero... Eh, tiene muchísimos eh, atlas, bueno, de hecho todos los del Sedier, yo creo que están ahí, de medicina y es que sirven un montón. Después tengo el traductor, Webex para eh, cuando tengo que hacer eh, reuniones con profesores y tal. Y tercera y última pantalla, una vez más, la de inspiración y trabajo. Aquí he hecho un mix porque lo que os he dicho, que como el iPad, como no lo utilizo, preferentemente con fines de inspiración de redes sociales, es a lo que menos importancia le doy y lo tengo así como un poco pues eso. Mixto los dos y listo. Aquí eh, tengo, una vez más, tres widgets buenísimos. Y después aplicaciones eh, Gmail, YouTube, Pinterest, InShot, eh, Fotos, Imagine Edge, que esta es una aplicación que sirve para conectar a la cámara y así puedo pasar los vídeos al iPad a través de Internet. Porque, chicas, yo no sé por qué, pero mm, me dejó de funcionar el cable plan Antes podía conectar el cable eh, al Mac y se me pasaba directamente. Pero ya no me deja, así que tenido que buscarme otras días Y por último Lightroom, porque a veces para las miniaturas eh, utilizo eh, Lightroom para editarlas. Y eh, sí, eso es todo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y sobre todo que os haya servido de ayuda. Y no sé qué os haya motivado un poco Seguramente haya sido un vídeo largo Pero yo creo que merece vale la pena que sea un vídeo largo eh, De verdad tenía mil ganas de hacerlo Y estoy súper contenta ahora que por fin eh, Tengo todo mi espacio digital organizado Y esto es una cosa que pensaba que nunca iba a hacer Pero para lo que tenía muchas ganas Así que eh, finalmente decidí sacar Diferentes ratitos en mis días Para hacerlo eh, Evidentemente si vosotros preferís en vez de organizar vuestro espacio digital en cuatro días eh, comprimirlo todo en uno o dos, pues eh, lo podéis hacer perfectamente. Y también si no queréis organizar todo vuestro espacio digital y solo uno de ellos, pues eh, podéis pues, igualmente seguir los pasos. Así que nada, eh, nos vemos muy prontito. Eh, espero que en más ideas de organización, que yo creo que son mis favoritos y yo creo que los vuestros también. Un beso muy grande y hasta la próxima semana.